Hey, ¿qué más, parceros? Yo soy José, aquí desde la ciudad de Medellín, en mi casa, El Chuzo, presentándoles todos estos temas. Este tema que, que les traigo se llama Se Te Nota. Y bueno, espero que se los oyen conmigo. Va por aquí. Sigo aquí pensando seriamente Que contigo todo es diferente Que digan que soy un delincuente Y a ti te robo sin mente Y vienes, huevas y te vas Y después me dices que no quieres nada ¿A quién quieres engañar? Se te nota la mirada Se te nota que tú me piensas todita se semana Mami se te nota Que ya no quieres que salga de tu cama Tumba la pared que no te deja ver lo invito a que conmigo tú te sientes Desbloquéame Luego sígueme, pa' que tú pruebes, mami, un flow diferente. Ah. Mami, si tú salieras conmigo, pretendiente number one, no quiero ser tu amigo. ¿Tú yo te lo sirvo en el ombligo Nos vamos hasta abajo, terminamos en el piso Y a ella se le nota, tremenda nota Ella me busca siempre a la misma hora A ella se le nota, tremenda nota Y si yo la busco me ignora Tienes juegas y te vas Y después me dices que no quieres nada ¿A quién quieres engañar? Se te nota en la mirada Se te nota Que ya no quieres que salga de tu cama, mí Se te nota Que tú me piensas todita la semana Tumba la pared que no te deja ver Lo que invita a que conmigo tú te sientes Desbloqueame, luego sígueme Pa' que tú pruebes mami un flow diferente yeah.